Hola mis amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien eh, Vamos a ver, el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre Nuevamente, Homes CNL Este video lo, lo tenía que hacer, haber hecho eh, este fin de semana que pasó Pero cuestiones laborales, familiares, no pude Entonces lo voy a hacer el día de hoy Esto lo hago a petición en el video anterior hice hablando de home cnl este usuario j, j -B -M -I -R -G, me puso Emanuel. podrías hacer un una videoreacción del zoom del dueño de ese ponzi cnl home dice ser gringo y todo se ve actuado eh, esta persona me pide que yo haga una videoreacción sobre esta charla, donde el supuesto representante de este Ponzi sale hablando y que dé mi opinión, entonces vamos a hacerlo. Vamos a ponernos cómodos porque es un vídeo de 49 minutos y, pues, vamos a ver qué tal nos va. alantar un poco. Eh, a mí me encanta y cuando se trata de un zoom, me gusta arrancar exactamente a las 7. Hoy es una noche especial, tendremos por segunda vez a Jack Wilson, el dueño de la empresa HomeCNL. Todos eh, han querido que él venga acá y que nos explique cuál es la situación con los cash-out. Eh, este Zoom va a tener cierta dinámica. Como yo les mencioné, en la mayoría de grupos, eh, ustedes saben que esto fue así. Yo les dije que estaba esperando que la compañía me dijera si iba a haber un Zoom. Y que si no había Zoom, pues yo iba a venir a hablar con ustedes y a decirles pues hasta donde yo sabía de la situación de la empresa. Pero yo recibí una llamada de Mr. Jack y me dijo Mira, Sander, prepárate el link porque yo quiero salir a hablar con unas personas. Eh, creo que un muchacho costarricense, no recuerdo bien, creo que Javier se llama él. Mi amigo Javier Madrigal. Eh, de hecho, yo vi ese video donde él sale hablando de, de HomeCNL eh, y le dice a, a Jack Wilson, el creador de, de la plataforma, que hay varias licencias eh, que no se pueden retirar. Ahora bien, ya que tocamos a eh, Javier Madrigal, quiero dejar un punto muy en claro porque hay gente que creo que eh, confunde el mensaje y hay que tener eh, cierta inteligencia emocional para... Eh, Saber distinguir eh, varios puntos de vista. Hablando del señor Javier Madrigal, eh, a mí me parece que lo que él hace en YouTube, en eh, lo que él hace en red, está mal. Y eso es lo que yo estoy en desacuerdo. Y créanme que a veces cuando estoy hablando me altero, eh, alzo la voz y todo. El señor Javier Madrigal, para mí, es una persona que hace las cosas bastante mal. Ahora, como persona, como ser humano, probablemente Javier Madrigal sea una excelentísima persona, un excelentísimo padre de familia, un excelentísimo esposo, eh, hijo, lo que sea. El tema personal yo no puedo hablar porque Javier Madrigal yo no lo conozco personalmente. Yo lo que conozco es sobre las estafas que habla. Yo lo que conozco es sobre eh, la charlatanería que él tiene a la hora de hablar. Y eso es lo que yo hablo. Ahora bien, hay que tener mucha inteligencia emocional para usted saber distinguir estos puntos. Yo de Javier Madrigal nunca voy a hablar... Como, como es él como persona. Nunca voy a hablar cómo es él, como papá, como esposo, como lo que sea, porque sinceramente no es algo que me incumbe, ni mucho menos lo conozco como para yo hablar de esos, de, de esos temas. Pero sí digo con toda libertad, Javier Madrigal promueve estafas. Por ende, este señor también es un estafador, y lo digo con todas las letras, y las cosas hay que ponerlas muy claras, entonces, una vez hecho este paréntesis, continuemos. Hizo un video en YouTube y solicitó, yo vi el video porque lo pasaron, eh, estaba muy bueno, él solicitó que, que él saliera, eh, en la conversación con Mr. Jack, él me dice que lo vio, pero que la motivación de salir... Eh, fue en parte porque él lo dio, pero él ya tenía planificado darlo. Así que, qué bueno que la acción ya existía con anterioridad al video. El video, pues, fue una buena propuesta de Javier Madrigal, es Javier Madrigal. Eh, gracias, Javier. Eh, creo que toda la comunidad está agradecida por el video. Eh, y bueno, tuviste la sensatez y la responsabilidad de luego sacar otro video en agradecimiento... Pues porque Mr. Jack está aquí para hablarnos. Bien, eh, qué bueno, qué bueno que, que tenemos esta situación en la que eh, el dueño de la empresa viene y va a hablar con nosotros. Yo no me voy a extender, no voy a hablar mucho, sé que todos ustedes quieren escuchar a mister Jack. Por favor, eh, por favor. Lo que me dice es que él quiere darles un comunicado oficial porque de repente riegan muchos comunicados eh, en los diferentes grupos de WhatsApp, algunos son verdaderos, otros no, y la idea no es desinformar a nadie. Ya hay 824 personas en sala, buenísimo. Entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Él va a dar el comunicado, te escúchelo, luego lo voy a discutir el comunicado con él y luego... Bueno, yo ya le estoy, pasando, eh, le estoy pasando las preguntas que en unos grupos de WhatsApp formulamos para traerlas acá y hacérselas saber a él como el sentir general eh, de la mayoría de la comunidad de HomeCNL. en él. No podía meterme a todos los grupos, imagínense, hubiera sido imposible. Me preguntan, pero Sander, por qué no abre las preguntas acá? ¿O por qué no abre el micrófono y cámara? Porque no nos dejarían dar el Zoom. O sea, no es que no queramos que ustedes pregunten, aquí están, yo anoté todas las preguntas de esos grupos y las uní, las resumí todas. Y en los grupos me dijeron, bueno, ahí está hasta la mía, me dijo alguna persona, porque ahí están. Yo traté de poner todas las preguntas que la comunidad hace. Y ustedes verán cómo se refleja el sentir de la comunidad ahí. Estas preguntas yo se las estoy pasando ya por WhatsApp ahí para que cuando... Eh, Tengamos la oportunidad, vayamos discutiendo una... Por... Yo la voy a leer, él me va a responder. Y esa es la dinámica que vamos a hacer. Como el español de Mr. Jack no es como el nuestro, que es nativo, yo se las he dejado por escrito en este momento para que él pueda, al mismo tiempo que yo la leo, él irla viendo para la comprensión y que nos responda de manera... Algo, la persona que me dijo que eh, reaccionara a este video me dice que, que esta persona es salvadoreña o es guatemalteca sinceramente por la forma de que habla una persona cuesta mucho distinguirlo pero vamos a ver vamos a ver eh, si se puede asumir que no es eh, hablante español nativo correcta y de manera adecuada aquí estamos con transparencia yo que represento a la red al network marketing y él que representa al corporativo mi deber es hacerle las preguntas incisivas y directas para que ocurran dos cosas tener claridad nosotros y que él pueda hablarnos con transparencia, que es lo que todos nosotros queremos. Por favor, Bien, empecemos. Eh, son las 7 y 5 de Centroamérica. Eh, eh, serían las 8 y 5 de México, Perú y Colombia. Tenemos 990 personas en sala en este momento. Digo eso porque mientras hablo van aumentando. Pero ya casi tenemos la. Por las favor, personas. comencemos. Así que yo no voy a hablar más. Eh, son las 7 y 5 de Centroamérica, 8 y 5 de México, Perú y Colombia. Vale más que así no que voy, voy a más. dejar sin más eh, preámbulos a Mr. Jack Wilson para que hable con ustedes. Mil personas están dentro. Así que, Mr. Jack, si desea, puede abrir su cámara, su micrófono y yo dejo que usted dé el comunicado. Luego discutimos el comunicado y luego está, le hago tía. toda la pregunta. ¿Cómo Bienvenido. está, familia. ¿Cómo está, familia? Ok, Bien. gracias. Cuénteme, Mr. Jack. Voy a cerrar mi micrófono y mi y mi, okay. y mi cámara. Sí. A, número uno, quiero agradecerles a todos por asistir, a, por su tiempo. Sé que es el, al fondo muchas familias andan trabajando, muchas familias están a, un poco ocupadas, al, pero, pero el, perdón, en verdad Mr. Jack, les agradezco. Si puede, un más Mr. Jack, perdone, si puede hablar un poquito más fuerte para que le escuchemos, porque se escucha suave. Disculpe. Okay. Alright. Si sí, quiero agradecerle todo por asistir, por su tiempo. Este es un, uh, un gran momento. Número uno. Uh, número dos. Uh, tenemos a uh, toda la información, todo lo que necesita la gente. Uh, es mi responsabilidad venir y a darles el comunicado, qué es lo que tenemos, para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Punto crucial que la, la cierre de la empresa no es negociable número uno Así de que y por eso estoy aquí ah. no sé por qué pero esto ya lo he escuchado anteriormente ya lo he escuchado en todas las empresas que caen que el cierre de la empresa no es negociable eh, que no se van a quedar con el dinero de nadie cosas por ese estilo pero dejemos lo que hable ah, porque la empresa no solamente tiene futuro, estamos planificando el futuro de la empresa. No, no nos gusta el negocio uh, a corto plazo y esa es la razón por qué estamos aquí. Preguntaba a muchas personas uh, para el chat, uh, el chat en vivo. Si nosotros quisiéramos cerrar la empresa ya hace tiempo nos hubiéramos ido, pero no está en mis principios ni, mi, ni en mis valores mucho menos. Tenemos nosotros la responsabilidad de venir y... Él dice, hace tiempo lo hubiéramos hecho como que si la empresa tuviera más de un año. Y en realidad, a lo, a lo que tengo entendido, tiene cuatro o cinco meses, una cosa así. A lo que tengo entendido, ¿verdad? No sé si, si estoy en lo correcto porque yo no invierto en ese tipo de plataformas. Planificar la futuro, hacer lo que tengamos que hacer. Porque hay muchas. Uh, el chat me menciona que hay muchísimas personas inquietas y, por supuesto, que tienen que estar inquietas. Yo, como inversionista mayoritario de la empresa. Yo no, uno no solamente invierte para, porque uno no tiene nada que hacer cada persona en el network marketing invierte con la esperanza y con la fe de venir y ir al, a, a otro nivel o reproducir sus dineros muy bien a través de todo uh, yo en lo personal yo pensé que el proceso del IT department iba a estar sencillo y debo de reconocer de que sí me equivoqué, cuando compré la plataforma la plataforma ilimitada, me mencionaron que ocupaban de mínimo tres meses a cuatro meses para ensamblármela la empresa que me la vendió yo pensando en la gente siempre... Vine... Ok, aquí vienen problemas eh, de que son problemas técnicos y todo esto eh, parece que es que compra compraron una plataforma ya ensamblada nada más de cambiarle los logos y los nombres esto es muy común para alguien que conoce de diseños de estructuras web y todo esto es simplemente usted ya compra ya algo hecho, como decir un preset y usted nada más lo setea con el logo de eh, su página. Entonces, aparentemente el problema viene por ahí, según lo que dice este señor. Lo que hice fue traje seis más IT uh, y esos, estos programadores para que lo hiciéramos en cuatro semanas, porque el tiempo era crucial. En el network marketing el tiempo es muy crucial. Más sin embargo, debo de reconocer de que me equivoqué. Alguien me dijo, tú no eres Haití. Uh, bueno, no soy Haití, pero quiero estar ahí porque yo entro en la comprensión. Yo soy una persona gentil, soy una persona luchadora, común y, común y corriente. Más sin embargo, los sensores de responsabilidad están más activados en, en, en su servidor, más de lo que los demás imaginan. Y por eso estoy aquí. Y no solamente va a ser el último comunicado. Les voy a ir dando comunicados de qué es lo que pasa con proceso, qué es lo que vamos, a, vamos avanzando y cuándo Pietra Verdi, me trajo recuerdos eh, este señor ay, cómo era que se llamaba Marcio Guindani, decía exactamente lo mismo vamos a hacer un Zoom todos los, los, los todas las semanas para ir avanzándole eh, vamos a liquidar la plataforma no me voy a quedar con el dinero de nadie vamos a pagar aunque sea con esmeraldas que ellos trabajaban con esmeraldas y toda esta charla ya me la sé de memoria vamos a terminar por supuesto hemos aumentado uh, muchísimo el, en esto la mayoría está detenido por, la, por, lo, del, por lo del cash out, y esa es la razón de nuestro mega enfoque yo fui el que crees en él yo fui el que lo cree el que le dé vida hace dos años Hace cuatro meses y medio, casi cinco, que estamos en el network marketing. Uh, hemos pasado un par de procesos, varios retos, debo de admitirlo. No somos nuevos en el network marketing, en negocios mucho menos. Y yo no le veo final a la empresa. Para empezar, se lo digo con muchísimo respeto y humildad, no le veo uh, final a la empresa. Sí. Eso suena muy bonito, pero ¿por qué? O sea, no le veo final a la empresa, pero el, el hecho es ¿por qué? A, a lo que tengo entendido el cash out ya está lo están preparando en el momento que la gente tenga el dinero en el bolsillo de nuevo créame que la imagen de home cnl se ve se va a ver tan afectada que la gente va a preferir que le den su dinero y salirse y nunca más volver a saber de home CNL porque este tipo de empresas para mantenerse necesita dos cosas uno que ingresen personas para poder pagarles a los anteriores. Porque vamos a ver este negocio, como ya lo dije en videos pasados, de que arreglan casas, las venden en Estados Unidos. Créanme que esto es de las mentiras que yo he escuchado. De a dónde proviene el bit del dinero de los Ponzi. Esta es una de las peores. ¿Por qué se los digo? Porque Estados Unidos tiene muy bien regulado este tipo de negocios. Y si un ponzi intenta hacer algo, lo, lo que sea, en Estados Unidos, a muchas de estas personas les cae cárcel. Y eso es un hecho, no lo estoy inventando yo. Busquen información para que ustedes vean que es así. Si le he mirado el inicio. mirado la... Justamente por eso es que muchos de estos ponzi, la dirección de donde queda, la oficina central o la oficina virtual, nunca es en Estados Unidos. Siempre va a ser en paraísos fiscales, en otros lados, porque justamente para evitar ese tipo de problemas. Entonces, el hecho de que HomeCNL su dinero provenga de viernes raíces en Estados Unidos, eso es imposible. Vean, muchachos, imposible. Entonces, ¿de dónde proviene el dinero? De meter más gente. Si el dinero proviene de meter a gente, quiere decir que ellos tienen que generar confianza. Si si no generan confianza para que la gente vuelva a reinvertir, que con esto créanme que ya la gente quedó totalmente desconfiada, pues probablemente Home CNL no se levante de esta. Y probablemente no. Créanme que casi que se los aseguro de que Home CNL ya se fue con el dinero de todos. Y se los aseguro. Claro que está en el proceso. Y les vuelvo a repetir. Pónganle mucha atención a lo que les voy a decir. Cerrar las puertas de la empresa no es negociable. This meeting is being recorded. Ah, perfecto. En esta empresa y en la vida uh, privada mía, yo en lo personal no practico la maldad y no estoy interesado. Cuando miré un mínimo video de un señor Madrigal, me llamó muchísimo la atención porque se ve que él tiene a uh, muy parecido como nosotros pensamos. A nosotros nos importa la gente. Cada mínimo detalle. Si es para ayudar a la gente, yo siempre estoy para colaborar. A ah, que a veces hay que pasar un proceso, hay que hacer un par de pruebas y tenemos que probar algunas cosas, por supuesto que tenemos que probar algunas cosas. Más sin embargo, el hacer pruebas no significa que nos vamos a quedar con, con, esas, uh, con esos cambios drásticos, por supuesto. Una consulta, mira, Jack, le quiero hacer una sí. solo quiero hacer una pregunta. Creo que, sí. creo que cuando yo oí el video primero de este, de este muchacho madrigal de Costa Rica, eh, ah, ah. Se interpretó y saquenos de la duda: se interpretó ah. como que las cuentas de 50, 100 y 300 uh -huh. eh, ya no iban a poder generar dinero. Aquellas que no habían alcanzado el 100, a mí me sorprendió porque yo no había escuchado esto. Entonces, es mejor oírlo de usted que nos saque de la duda si las cuentas de 50, 100 y 300 que no han recuperado el 100% de su barrita van a poder hacer cachado, porque veo que ahora sí tienen el botón. Sí, por supuesto van a poder hacer cachado, como le, como le vuelvo a repetir. El, una cosa es hacer una prueba, sin embargo, por cinco semanas les avisamos con anticipación lo que íbamos a hacer. Pienso que el periodo que les dimos de cinco semanas para hacer un mínimo proceso uh, de prueba, cinco semanas fue un tiempo adecuado. Uh, no fue de que se nos ocurrió y le cambiamos, no, no, no, no para nada. Quiero que le tomen mucha atención y, y pónganle nota a lo que les voy a decir. Yo no quiero quedarme con un dólar de nadie. Número uno, se lo digo por anticipación. Lo he escuchado antes de mil veces esto. No estoy interesado en absolutamente nada. Pre Ahora, ustedes dirán, ¿cómo ese señor va a tener el descaro de mostrar su cara, decir esto y que sea mentira? Vean ustedes el caso... De cositorto, vean ustedes el caso de eh, Marcio Guindani, Pietra Verde. Esta gente están tan acostumbrados a mentir que pueden presentarles a usted, enseñarles la cara, parecer que son reales cuando en realidad no lo son. Y esto el señor Javier Madrigal debería de saberlo ya que pasó por esto. A este señor y a muchas personas más les mintieron en la cara. Les dijeron exactamente las mismas palabras que les están diciendo en este momento. Entonces, ¿por qué usted va a seguir creyendo en este tipo de personas cuando usted sabe que desde el principio todo esto es un esquema Ponzi? Las ganancias nunca existieron. Las ganancias por bienes raíces. Ahora, pueden hacer un montaje. Pueden hacer un, un video de que estas son las casas. En Pietraverde, ¿ustedes creen que no se fueron a minas? Para, usted, ...para que ustedes vieran de eh, dónde estaban sacando las esmeraldas. Ahora saco el tema de Pietra Verde porque aquí fue el nacimiento de Juan eh, de Javier Madrigal... ...en el mundo del network, mar del network marketing. Él fue eh, eh, uno de los primeros, ahí fue donde él se estableció como networker de esquemas Ponzi. Y o sea, si él no aprendió esta lección... Pues no sé ni cómo lo va a seguir aprendiendo. El dinero es muy bonito. Tener plata es muy bonito. Plata fácil. Pero usted tiene que poner la cabeza fría. Poner las barbas en remojo. Y saber que usted lo que está haciendo. Es apoyando empresas fraudulentas. Si usted no lo aprendió. Con todas las que han caído. Si usted hace una lista de todas las empresas. Que Javier Madrigal ha anunciado. Y que han caído. Son más de 10. Entonces. ¿Hasta cuándo va a seguir usted creyendo en todas estas personas? Prefiero mejor venir a hacer el breakdown a la compañía y que todo el mundo venga a dar Breakdown es eh, liquidación. dinero por atrás, que es lo que a quedarme con un dólar de nadie, absolutamente nadie. Yo no practico sí. la maldad, no está mi interés. Dígame. Mister, Jack, ¿qué significa breakdown en el lenguaje de redes de, red de mercadeo? Porque okay. alguien puede decir, bueno, la, acaba de decir que no la va a cerrar y la va a cerrar. ¿Pero no. Breakdown ¿qué? qué significa? Breakdown break no significa que la vas, vas a cerrar. Breakdown significa que a ti no te... Si a una persona no le interesa estar en la empresa, que de hecho... Uh, si una persona... Vamos a ver, una vez que liquiden a todas las personas que le den el dinero, por lo menos de su inversión inicial, cosa que les adelanto, va a pasar con algunos, no con todos. ¿Por qué va a pasar con algunos? Porque siempre devuelven el dinero a los inversionistas minoritarios. A los inversionistas mayoritarios, los que metieron más dinero, no se lo devuelven. ¿Por qué? Porque esto es para darles tiempo. Que la gente que invirtió poco dinero diga, ok, a mí ya me devolvieron. Hacen ruido para que la gente se tranquilice. Pero en realidad esta gente lo que ya tiene planeado es irse. persona ha ah, invertido 100 dólares, un ejemplo. Y ya sacó 90 dólares en cash out. La, empresa, la responsabilidad de la empresa es 10 dólares esos 10 dólares se le envían, se le manda se le manda todo el archivo de la, del back office a través de correo electrónico, se le envía todo lo que ellos sacaron por U, U, a Bitcoin o USDT y se le hace saber lo que le, lo que le van a enviar a su, a su cryptocurrency wallet la empresa que sería el resto que le debe, eso es un breakdown, o sea, o sea, perdón ejemplo, yo invertí mil dólares y yo ya saqué 6 la empresa 400. me debe devolver lo que me hace falta en mi inversión que serían 400, mis mil dólares eso es un breakdown, si alguien se quiere ir se le devuelve lo que se le debe una liquidación Así de su dinero es a eso me refiero un breakdown toma de... y se los adelanto, no va a pasar tal vez sí con inversiones pequeñas pero que a, al 100% le devuelvan el dinero, no va a pasar señoras y señores Home HomeCNL si continúa, tiene que cambiar de nombre. ¿Por qué? Porque este golpe no lo aguanta nadie. No lo aguanta ninguna empresa Ponzi. De 60 a 90 días, por el, no solamente por el volumen de personas que tenemos, sino que es un, es un poquitito lento, es un poco lento a sacarle todo el récord a, a cada miembro, a cada usuario. Y por lo cual, como no practicamos la, la maldad, como les he comentado siempre, queremos que todo el mundo venga y salga, salga a, a, cómodo que esté contento, que esa es nuestra prioridad número uno, que esté feliz, ya sea que se quede la empresa o no, eso es algo muy importante, y por eso es que les traigo las dos opciones, a nosotros, uh, mandé pedir un, un, un uh, mandé, mandé pedir uh, un, este, a Rector de todo lo de la IT, y la razón por qué es porque quiere, quería saber que en verdad qué es todo lo que tenemos, cuál es todo lo que hemos avanzado y hasta dónde estamos. No estoy más interesado en hacerle más Mickey Mouse al sistema porque Mouse. eso es lo que nos ha traído hasta este punto. Prefiero mejor, y se lo digo con mucha humildad y respeto, darle al, el trabajo a la empresa a la que me vendió, esta empresa rusa que nos vendió. Con respecto a lo que decía de que esta persona no es estadounidense por la forma en la que habla, la verdad no sé, y eso no queda en mi trabajo juzgarlo. Sí puedo dar mi opinión de que uh, aparece una persona que habla español, pero que se fue a vivir tanto tiempo a Estados Unidos que el acento le cambia, y esto es muy común. Pero eso es harina a otro costal. La, la, la sistema del eliminado cachap y que ellos vengan y ensamblen todo eso, y no uh, porque nosotros, todo el, el team, ha pasado más de 17 horas trabajando todos los días, y, y la verdad es que ya cuando uno de esos supervisores vino y se dio cuenta que no hemos avanzado mucho, entonces tengo, es mi responsabilidad venirles y darles un comunicado. Les traigo dos opciones. Una, supongo que algunos vienen y pensarán que, uh, oh, esto lo sabíamos, están ganando tiempo o son excusas para no pagar o algo así uh, o por, por lo que se les pueda antojar no esto no es considerable están ganando tiempo para para que a la gente se lo olvide y que el efecto de de un disturbio no sea tan masivo lo mismo pasó en Pietra Verdi, dieron seis meses de tiempo para empezar a repartir las piedras y pagarle con piedras esmeraldas a la gente cosa que pare que es una estupidez total, lo mismo está siguiendo el mismo patrón. Esas empresas, si viste una, todas son exactamente iguales. Para ganar tiempo ni excusas ni nada de eso, este es algo oficial. Le vuelvo a repetir, yo no practico la maldad, entonces estamos 100% con los sensores de responsabilidad activados y sabemos qué es lo que necesitamos. Vamos a invertir con esta empresa que nos vendió la plataforma, que nos vendió el, el Callao ilimitado, que ellos hagan el trabajo. Esta es mi responsabilidad con la gente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cada semana vamos a venir, vamos a dar un comunicado, cómo vamos avanzando. Ahora bien, las personas que siguen creyendo en la empresa y desean continuar con nosotros, uh, de aquí hasta que la, empresa, que la empresa esa venga y nos ensamble todo a como debe de ser, uh, en su... En su todo su back office fun, va a funcionar igual. Van a el, van a recibir el, el mining, pueden hacer transferencias, pueden escribir a una persona, pueden mandar de crédito a crédito a alguien. Todo está normal. La única mínima diferencia va a ser de que el sistema de cajero no va a estar funcionando por, es, por ese tiempo. Ahora bien, Pero, lo, perdone que lo Solo sí. perdone que le interrumpa porque sé que la gente debe estar inquieta con esta pregunta. Lo claro. que o sea, hemos entendido hasta ahora es que hay dos opciones. La primera opción es, si la persona se quiere retirar, se le devuelve lo que lo que le hace falta para recuperar su inversión. Una liquidación. Sí, Uno, si se quiere retirar. Ese proceso puede durar, dijo usted, entre 60 y 90 días. Así es correcto. Bueno, la segunda... Tres es meses para que, que le otra persona. su dinero inicial. Tres meses. Una puede decidir quedarse y esperar a que la empresa que vendió el software haga el trabajo eh, de la banda para que funcione bien. Eso la correcto. pregunta es, ¿la hago yo? Esta pregunta ya se la hago yo. ¿Cuánto tiempo es eso? Porque eso podría ser un año. Y eso no. es peligroso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Ya se le llevaron el dinero. Ya se fueron con su plata. Esto no va a ocurrir. Por eso le da. Eh, eh plazos tan excesivamente largo esto de que hay que arreglar el sistema de que todo esto sea jamás en la vida, esto no existe realmente es lo que la empresa se va a tardar esta pregunta yo la hago porque la creo que la quieren hacer todos Así eh, es. y necesitamos un dato porque ese dato es crucial para dos cosas para quien ha invertido y quiere seguir y para que persona que quiere construir red, entonces necesitamos saberlo ya, ya nos dijo usted claramente que quiere que la empresa siga. Es decir, usted tiene el compromiso de que la empresa continúe todo el tiempo que deba continuar. Sin Siempre. embargo, lo que perfecto. Lo que queremos saber es cuál tiempo es si es un tiempo prudencial, porque puede ocurrir algo, y se lo pregunto yo. Es decir, usted se puede tardar mucho tiempo y eso puede matar una red. Entonces, mi pregunta es, ¿se ha calculado que el tiempo sea el adecuado? Mire, perdone que le diga esto, Mr. Jack, pero hay esto es el exit scam. Esto es cuando una empresa ya estafó a la gente, eh, siempre montan un teatrito de que las cosas van a estar mejores, de que van, vamos a liquidar, de que hay que dar un tiempo. Todo eso es un exit de scam donde básicamente lo que te están diciendo es vea, ya nos fuimos con el dinero de todos ustedes, déjenos en paz por lo menos dos, tres meses mientras a la gente se le olvida, mientras ustedes ya están invirtiendo en otros lados, mientras toda esta turba se, se baja un poquito, de manera que nosotros tengamos tiempo de irnos a Dubai, de irnos a otro país y que a nosotros no nos pase nada. Eso es exactamente lo que está haciendo este señor. Hay gente allá en los grupos diciendo, no, están solo queriendo ganar tiempo y a este punto, perdone que se lo diga tienen razón de verlo uh -huh. así, entonces yo le digo necesitamos de usted una respuesta concreta sobre eso, uh -huh. así que pues yo le doy la oportunidad, pero sé que la gente quiere preguntar esto que le estoy preguntando yo. Aquí te va lo siguiente si nosotros quisiéramos, si nosotros no pensáramos en el futuro de la empresa, número uno y habiéramos cerrado común y corriente como cualquier otra empresa, yo estoy luchando sobre todas las cosas para que las cosas sucedan, número uno y estoy más serio de lo que ustedes mismos pueden imaginarse en esto. Tanto así que yo ni contesto el WhatsApp, a muchos le, le pido disculpas porque hay mucha gente que se contacta conmigo, antes sí tenía el tiempo para venir y contestar, pero ya no contesto eso. y la razón es porque estoy mega enfocado en esta plataforma. No solamente quiero que funcione ya, sino que quiero, quiero uh, que para el futuro no tengamos esa inconveniencia. Este es un, un aprendizaje, en cinco meses hemos tenido un gran aprendizaje a nivel personal, como empresario, inversionista, he tenido un gran aprendizaje. ¿Cuál es ese? Que a veces uno piensa que con el dinero puedes abreviar el tiempo o puedes comprar el tiempo y ahí debo de reconocer. O sea que la gente ni siquiera tuvo, esta empresa no duró lo suficiente como para que la gente retirara ganancias sobre el dinero. O sea, duró el tiempo que tenía que durar simplemente para captar gente donde le tenía que pagar a las primeras personas, cayó. Eso es lo que yo analizo, ¿verdad? Es... Conocer, me he equivocado, me he equivocado porque le tuve que a, a comprar los servicios a esa empresa que me vendía la plataforma porque cuando ellos me dijeron que ocupaban de tres a cuatro meses, me lo ponían todo, yo decidí, pensé que era mucho tiempo y ahí me equivoqué. No era mucho tiempo porque ahora en día ya llevamos un mes y nosotros no hemos avanzado mucho a que quede porque uh, ya no quiero que haga. En tres o cuatro meses, no una persona, un equipo de ingeniero en sistemas le montan a usted una plataforma desde cero. Es más, en un mes se lo hace. Este, este tiempo de que tres o cuatro meses para corregir los problemas que tiene la plataforma es un tiempo excesivamente absurdo, esto esto no es válido o sea, se supone que una plataforma funcionando, el, el corregir problemas te eh, tarde tanto tiempo, no no ningún Mickey Mouse al software ni a la plataforma al cuando dice por eso Mickey fue, contestando tu pregunta esta empresa ya miró vinieron los supervisores, ya miraron lo que nosotros hemos hecho y lo que ellos necesitan de tiempo, ellos ocupan de dos a tres meses en la plataforma para dejármelo al 100%. Ahora bien, como les vuelvo a repetir y se lo digo con muchísimo respeto, le pido a la comunidad que venga y me den el privilegio de ponerles todo a como debe de ser al 100% para que continuemos, porque la empresa va para largo. La empresa va para largo y yo estoy mirando el futuro de la empresa. No estoy mirando el pasado ni cerrar las puertas, mucho menos. Estoy luchando y consiguiendo todas las avenidas que necesitamos para venir y continuar con la empresa. Póngale mucha atención y mucha nota a esto. Mi intención es continuar y llegar a donde necesitamos estar, que es en el suceso. No la empresa creo, va a ser éxito. Esta empresa va a ser exitosa sobre todas las cosas. O sea, así de que ese es el tiempo, contestando a tu pregunta, ese es el tiempo que la empresa esa necesita, por lo que nosotros ya hemos adelantado. Si ellos lo hubieran agarrado a cero millas sin que le hubiéramos metido manos nosotros, ellos sí necesitaban de tres a cuatro meses. Pero por todos los adelantos que ya hemos hecho, solamente se van a tardar de 60 a 90 días como máximo. Van, hay un alto peligro de que vengan y los saquen en los dos meses. Entonces, mientras tanto, toda la plataforma inscripciones, la wallet, hay los un dos alto meses. peligro, Entonces, hay un alto peligro de que vengan y los ataquen en los dos meses. Entonces, mientras tanto, toda la plataforma es que esta transmisión que que puso en los dos meses. Entonces, mientras tanto, no se escucha, lo que dice es nos ataquen en los próximos meses, meses. toda la plataforma inscripciones, la wallet, el credit wallet y todo eso, el mining reward, todos los fast o sea, él, él ya se está justificando de cuando pasen estos tres meses que no continúe porque lo, lo, los atacaron. Los bonos, los indirect bonos, todo eso funciona por mal. En eso no, no. Estamos hablando de hackers, ¿verdad? No hay ninguna inconveniencia. En otras palabras, el claro, sí es que es, sí es tan funciona repetitivo el, el, este el discurso. Es... O sea, le, hago, le hago la pregunta, o sea que en conclusión los cash out no van a estar dentro de tres meses, eso es lo que nos está diciendo. ¿no? Nosotros le ponemos que dos meses porque es un compromiso ah, que no. tiene el expreso, sí, pero máximo pueden ir a... No, no, esto, esto vean. Si desde el principio a usted nunca le enseñaron documentos, el señor Javier Madrigal decía que él eh, eh, no necesitaba ver documentos, no necesitaba ver eh, pruebas de legalidad, que él simplemente eh, se metía porque él sabía que esto iba a parar para mucho tiempo. O sea, si desde el principio nunca hubo una legalidad, ¿qué puedes esperar de esta plataforma? ¿Qué puedes usted esperar de algo? que desde el principio no pudieron demostrar que realmente ellos se dedicaban a las bienes raíces, a comprar, restaurar y vender casas. O sea, es más que obvio, la gente se sorprende de cosas que realmente, o sea, estaba más que dicho. El, en dos meses los cachetados van a estar funcionando, entonces la dinámica de los otros 30 días ya son entre empresa y, y, la, y la plataforma, pero eso es como el mantenimiento que le van a dar. Los otros es okay. 30 días es de mantenimiento. Estas esta clases de plataforma, uno los tiene que tener monitoreadas las 24 horas. Y ese es el servicio y compromiso uh, que esa empresa firmó con nosotros. Entonces, nunca jamás la vamos a volver a dejar sola. Ese es un dato muy importante. Y yo les digo uh, con todo respeto, muchísimas gracias por la oportunidad. Y me gustaría a nivel personal, si sí me preguntaría a mí, como inversionista y como empresario, si Sander me hiciera esa pregunta a mí, que yo estuviera en una plataforma de esta magnitud, yo en lo personal me quedaría, porque miro el futuro de la empresa veo a largo plazo el negocio por eso yo en lo personal mi humilde opinión, me quedaría ahora bien, okay. sin, sin embargo sin embargo le pregunto la persona que no quiera continuar es libre de salir y pedir su devolución así es, lo vamos ahora, a hacer también, entre tres meses. de una manera ordenada muy organizada Número uno, a través del back office hace el request para su uh, devolución, perfecto. El accounting department viene, agarra su información, le manda un correo electrónico y le hace saber en qué fecha le va a llegar uh, su devolución, uh, lo que le debamos. Si a alguien se le debe el 20%, 30%, la cantidad que se le deba. A nosotros vamos a estar muy... Uh, consciente de eso uh, haciendo lo mejor que nosotros podamos y les informo lo siguiente póngale mucha nota a lo que les voy a decir la razón por qué el plan B o la devolución o el breakdown se los ofrezco es, es porque yo no me quiero quedar con ningún dólar de nadie ni 50 centavos por eso les estoy ofreciendo la, la otra parte uh, la otra opción de venir con un dólar de nadie, no con las, la inversión mínima de 50 dólares, sí, de 50 dólares para arriba. Sí, hacer el breakdown. No me quiero quedar con ningún dólar de nadie. Prefiero que la empresa venga a, y pierda a, a un poco y que haga las devoluciones. Hay que hacerlo de una manera ordenada también para que no perdamos el orden. Y, y esto muestra la clase de persona que yo soy, la clase de principios y valores que yo tengo qué es caro a qué... través de eso yo les muestro de que no me quiero quedar con un dólar de absolutamente nadie y por supuesto la primera opción es esto mismo lo repite todo el mundo todos los los, los, los CEOs de estas empresas repiten exactamente exacto o sea tienen como el mismo argumento tienen el mismo guión para seguir todos son unos descarados o sea a, a que me den el privilegio y la oportunidad de venir y es, a esperar a la plataforma y continuar, porque esta empresa tiene futuro, tiene muchísimo futuro. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo, los cash out se van a tardar dos meses. Las personas tienen en este momento la opción de elegir que les reviertan su dinero, ir al back office, hacerlo de, de forma ordenada. Eh, me imagino que van a ir a, a Chat Support o a o ¿Cómo es posible que crean esto, gente? ¿Cómo es posible que ustedes crean esos cuentos? No le van a devolver el dinero a nadie. Si le devuelven, le devuelven a unos cuantos para dar más tiempo y para que vean que sí se está devolviendo el dinero. Pero ahí nomás, es que seguimos con problemas. Tienen que darnos un chancecito más. Tienen que darnos tiempo hasta que desaparecen. No, ¿Qué ticket. va a ocurrir? Sí, para ticket. que estén en orden y no saturen el Chat Support. Dos, a ser. Eh, si la persona quiere continuar, espera eh, y puede... Si desde el momento que ustedes ingresaron, no le exigieron documentos de dónde venía el dinero, no le exigieron pruebas de legalidad, ahora ustedes creen que ahora sí lo va a hacer este señor. Ahora sí va a cumplir legalmente con todo el dinero que les deben ustedes. Quiere todo funcionar normal y tenerlos callados. En dos meses. Ahora, eso no se trata de ser una persona incendiaria, no se trata de ser una persona eh, negativa, tóxica. Se trata de verlos las cosas como son, no autoengañarse usted mismo porque se va a hacer más daño del que le van a hacer. O sea, vea las pruebas tangibles vea lo que sucedió compárenlo con otras empresas que todas siguen el mismo patrón qué hace diferente a home cnl absolutamente nada todas siguen el mismo patrón y una vez que usted tenga esa información analícelo saque sus conclusiones correcto eso es correcto eso es correcto okay, es que, eso es todo lo que le pido a la comunidad ese, es, ese ah. es el tiempo que necesitamos ok ahora este comunicado usted lo tiene por escrito y lo va a pasar me imagino a los grupos principales y luego los grupos principales a los otros grupos para que quede claro todo. Yo sé que gente está haciendo el regreso de esto y van a pasar lo que se habló en el Zoom. Está bien, hay 1.500 personas conectadas. Ahora sí. yo le pasé unas preguntas, Mr. Jack, me encantaría que las podamos responder. Perfecto. Yo sé que usted ya respondió algunas de las cosas, pero sí. yo en honor a las personas que las hicieron, pues para repetir y que las personas puedan escucharlo de usted las preguntas que me formularon a mí en los grupos que son preguntas usted bueno algunas ya las respondió y otras uh, toda la comunidad um, la solamente quiero quiero especificar algo uh, quiero estar bien claro con esto con toda la comunidad les agradezco por la confianza muchísimo les agradezco por esa paciencia y les digo lo siguiente no es tan negociable cerrar la empresa estoy pensando en el futuro le veo muchísimo potencial a la empresa de hecho y la razón por qué les ofrezco la, la otra opción de que podemos hacer el breakdown es porque no me quiero quedar con un dólar de nadie, esto quiero que lo tengan muy claro, Solo no me quiero quedar con un dólar de nadie, yo. prefiero yo venir y poder ayudar como ayudarle a alguien o algo así como hemos hecho a uh, uno de los grandes arenas de la empresa que hemos ido a nivel mundial a ayudar en cinco meses hemos ayudado a muchísima gente a uh, este, este argumento de que yo soy muy buena persona porque ayudo. Y grábenme en videos mientras ayudo. Eso para mí es algo muy, muy, muy, muy bajo. Y no se puede tomar en cuenta porque el hecho de que usted ayude no quiere decir que con la mano izquierda borre lo que hizo la mano derecha. O al revés, no me acuerdo cómo va el dicho. Pero vamos a ver, Pablo Escobar, uno de los mayores narcotraficantes del mundo o que ha existido hasta la fecha, Pablo Escobar hacía más buenas acciones que todas las instituciones de beneficencias que habían en Colombia. Pablo Escobar pagaba operaciones a gente necesitada le compraba casas, le compraba eh, mobiliario, le compraba comida, daba alacenas, le daba demasiado dinero a la gente, no por eso quiere decir que era una persona recta, que era una persona... Eh, intachable. Entonces, este argumento es más utilizado por los estafadores o por las personas que eh, cometen delitos que una persona que realmente lo hace de corazón. Créame que si usted en el momento que quiere ayudar a alguien saca una cámara para que quede eh, constatado lo que usted hizo y, y usted lo menciona, a mí me daría vergüenza hacer un video donde yo estoy ayudando a la otra persona o dándole dinero si yo lo hago lo hago para mí para esta persona me lo dejo para mí si yo quiero darle eh, comida dinero a una persona de la calle o lo que sea de la manera que yo quiera eh, ayudar no tengo por qué hacer un marketing o no tengo por qué lucrar con esto ah. Y eso estoy, yo prefiero mejor venir y ayudarle a un ser humano que venir y a quebrantarle por un dólar. Entonces, eso quiero bueno. que lo tengan claro. Y yo sé que la comunidad está con nosotros y ellos van a continuar, así lo yo percibo, de que todo el mundo va a continuar con nosotros. De antemano les agradezco. Ok, entonces, quiere decir que la empresa no cierra, sino no. que van a ver dos caminos. El que quiera recuperar su inversión la recibe y la solicita. Y correcto. el que quiera esperar los cash out, los espera. Entonces, ¿puedo hacerle las preguntas, ya que le envíe para leerla Algunas ya las respondió, pero por, en Adelante. honor al, a la gente que las mandó, creo que es correcto respondérselas. Claro, Uno, pues. ¿en, ¿en cuánto tiempo serán efectivos los cash out? Es la Dale, primera mira. pregunta, aquí está. Ya hicimos esa, uh, ya Adelante. la contesté. Usted ya respondió que en Así. dos meses. ¿Qué tan real... ¿Es que le devuelvan el capital invertido a las personas? 100% garantizado. <risa> no okay. me quiero no si que ponga un dólar de nadie. ¡Qué es caro! <risa> si las personas se quieren retirar, ¿se les puede dar el reembolso de su inversión? Ya lo respondió usted, me imagino. Yes. A ahora mismo lo digo. Ese ahora, esto es importante, esto es importante que usted lo escuche, Mr. ¿Se puede pedir devolución de la inversión y se puede entregar al instante? Le pregunto esto porque hay mucha gente que va a necesitar su capital inmediatamente. Sí, es un proceso, es un proceso que, se, que se toma porque se presenta... No les van la, a dar la nada, gente. Y no de les hecho van se presenta al IRS. En, yo soy estadounidense. ¿O sea, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿El IRS? Se presenta al IRS de los Estados Unidos como, uh, como devolución. Y como uh, de Ay, todos los cachas caro. que han pagado o lo que sea, saca, hay que hacer el reporte también para el IRS. Entonces... Esa es la razón por o sea, fueron... hay, hay que hacer un reporte fiscal por si viene una persona que quiere aprovecharse ya se devolvió y dice, a mí no me devolvieron, pero. Entonces... Gente, vamos a ver. Este señor lo que está diciendo es que tiene que con, eh, contemplar los impuestos que tiene que pagar en Estados Unidos. Eh, la empresa, hasta donde yo sé, no está conformada en Estados Unidos, la dirección. Voy, voy a averiguar. Voy a averiguar, vamos a ponerle pausa al vídeo eh, y voy a vean qué bonito muchachos los lo que acabo de encontrar página oficial de homes cnl la dirección que pusieron es una dirección x es una dirección ficticia eh, la dirección es esta. ¿Qué pasa si usted pone en Google Maps esta dirección? Esta dirección lo va a tirar a usted a... Vea que aquí sale este, este edificio. Lo tira exactamente aquí. Este es el lugar donde Home CNL tiene su dirección. Esto es en medio de la calle. Podemos ver que eh, de este lado... Lo que hay es un Ikea. Eh, ya saben que ustedes esto es venta de muebles. Y el, el único edificio que yo puedo tomar como referencia es este de acá. Que eh, él dice que es un Holy Bee. Si ponemos Holy Bee en Google nos dice que Holy Bee Foods Corporation es, una, es más conocida. Como una empresa filipina que gestiona restaurantes de comida. Entonces, no es una, una dirección real. A no ser de que las, las oficinas sean aquí. Una casa de estas. Que usted diga, bueno, esta es la oficina de... vea, bueno, aquí son ventas de comida. vea que estos son eh, chipotle. Todo esto son restaurantes. O sea, esto es una dirección X. Aquí vemos Hollywood de nuevo. Es una zona de restaurantes. Aquí no se ve oficinas de nada. Entonces, la dirección es una dirección ficticia. Quiere decir que no está constituida en Estados Unidos. Sino esta dirección tendría que darnos un resultado legítimo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Al no ser una oficina. Al no tener una oficina física real en Estados Unidos constituida, ser una empresa estadounidense, no tiene por qué eh, presentar, eh, pagar impuestos en Estados Unidos. Ahora bien, si lo hace, una de las, de las funciones que tienen todas estas recaudadoras de impuestos en los diferentes países, no es solamente, voy a cambiar de cámara para que ustedes eh, lo vean bien, no es solamente recaudar impuestos y ya. Usted tiene que presentar justificantes, documentos, oficiales, donde a usted le... le donde su negocio sea un negocio real. ¿Qué pasa si el IRS... Eh, perdón, se me olvidó el nombre. El IRS eh, detecta que usted eh, está creando negocios fraudulentos. Créame que este señor pone un pie... En el IRS a pagar impuestos de inmediato va a ser notificado ante las entidades judiciales de Estados Unidos no sólo para ser eh, eh, no solo para ser pro procesado judicialmente sino también para ser investigado ¿por qué? Porque esto ya vimos que es fraudulento. Él no puede pagar impuestos porque tiene que demostrar que su negocio es legal. Lo mismo sucedía eh, con entidades bancarias aquí en Costa Rica con Pietra Verde. Muchas personas que nunca tuvieron un trabajo, no podían cómo demostrar que estaban eh, eh, teniendo un trabajo legal y real, que estaban recibiendo dinero de... Eh, de Pietra Verde, personas que usted veía en su historial que nunca habían trabajado y que de la nada están ganando más de mil dólares al mes, pregúntenle en esto a Javier Madrigal que él hizo promoción de una tarjeta especial para que esto no sucediera, los bancos de Costa Rica, dígase Banco, banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, donde usted tenía su cuenta de ahorros y estaba recibiendo estos dineros, los bancos notifican eh, directamente a la su jefe para que se den cuenta de que hay anomalías y lo que lo que hacen es que bloquean tus cuentas directamente si eso sucede en Costa Rica díganme ustedes cómo será en Estados Unidos que es uno de los países que tiene mejor regulación de este estilo o sea es totalmente falso lo que les está contando este señor es una historia es un cuento chino ¿El fiscal Okay. De que se hizo una devolución en un proceso fiscal correcto con el eh, con el internal review service que sería la IRS. Exacto. El IRS de aquí de, de... De hecho, el IRS, nosotros los youtubers, los que tenemos nuestro canal monetizado, tenemos que pagar impuestos. Yo no sé si ustedes eh, lo sabían. Cada vez que, que nosotros recibimos ganancias de nuestros canales, cada mes... Tenemos que pagar un 30% de impuestos por las visitas que tuvimos en Estados Unidos. Y para hacer esto nosotros tenemos que presentar un formulario. Ese formulario lo tenemos que descargar, lo tenemos que imprimir, firmarlo, llenarlo y enviárselo de, de vuelta a YouTube para que ellos gestionen todo el proceso. Pero YouTube es una empresa real. Este tipo de empresas que tiene una dirección ficticia ya vimos de que es algo que es totalmente ilógico de que ellos tengan que pagar impuestos y que ese sea uno de los causantes de que se atrasen o sea jamás en la vida esto es lo que le están contando es un cuento chino este país se hace de esa manera en otros países se hace un poco diferente por eso que en otros países puede calificar para ser de 30 a 60 días pero en este país hay que reportar todo Uh, porque no se considera una ganancia porque nosotros pagamos a taxes de todo lo que ingresa a la empresa en el momento que hacemos alguna devolución también tenemos que hacer todo el reporte del mes para de todo este breakdown que vamos a hacer y hay es que reportarlo caro, para la institución federal de los Estados Unidos okay. si ustedes okay. creen okay. esto si ustedes están creyendo todo esto de verdad de verdad de verdad les hace falta no no no estudiar sino aprender lo mínimo de cómo funcionan las inversiones, aprender lo mínimo. No es que yo me considero un experto, no soy un experto, yo simplemente soy alguien que, que no se traga lo que te dicen a la primera. Siempre hay que investigar a fondo, no es simplemente de que, ay, sí, como estamos ganando dinero, esto a mí no me interesa el tema legal, pero hay que investigar un poco. Una que me preguntaron es, ¿podrían volver a poner la membresía de 300 por las personas que no tienen muchos recursos. Ah, ah, bueno. Vienen ensamblando ensamblando este el cash out de esta manera. No solamente van a venir las de 300. Hay un alto peligro de que vengan las de 100. Pero y las regulaciones que habían dicho, sí. que nos habían compartido, no afectarán las de 100 y las de 300. ¿Cómo, ¿Cómo no, vamos tener, no vamos a tener no vamos a tener el ya no vamos a tener el high line? Entonces ahí vamos ah, okay. a estar bien, pero la de 300 sí, sí casi te lo puedo garantizar de que sí vamos o sea, a estar bien con la 300. ¿Estas cuentas al tener también aceleración permiten tenerse con las regulaciones, digamos? Ese es correcto, porque oh. recuerda de que la, la de las la más chicas, si miramos el código, nos afectaban por automático. En el momento que se hace un resumen, se hace un mínimo breakdown, automáticamente el Highland va a ser diferente entonces calificamos para un código, para un código diferente. Significa okay, que la, de, la de 300, la de 300 sí, va, sí va a regresar. Ok. Esta pregunta es importante y la queremos escuchar de usted, Mr. Jack. Dice, okay. ¿realmente la empresa tiene un problema de software o tiene un problema de liquidez? ¿Qué, qué, ¿Qué creen usted que ustedes que les va a decir ese señor? Les va a decir que no, que nosotros tenemos liquidez que nosotros tenemos, o sea jamás va a decir la verdad esta, esta gente está totalmente acostumbrada a mentirles a cualquiera en la cara, cuál es el problema real eso lo queremos escuchar, yo lo quiero escuchar de ustedes, de que todo el mundo lo quiere escuchar, sí es, es un problema de software, efectivamente a personas sí. que han trabajado en ITs o otras empresas que han trabajado ellos saben de que es, es un poquitito complejo y no se puede hacer overnight, que es de la noche a la mañana, un, un ensamble de esta magnitud. No se trata de liquidez. Y los demás en su mínima... En su, uh, mucha gente tiene habilidad para checar uh, los balances y todo eso. Sí, los demás ya se dieron cuenta que ahí están en, en UST Hay un poquitito más de, de 6.877 millones de dólares. Pero desde el inicio sabemos de que a CNL no le vamos a tocar esos dineros desde el inicio. ¿Por qué? Porque si, si pagamos comisiones y cash out de los dineros de la empresa, de CNL, automáticamente calificamos para la primera ofensa, no sobre la Federatory Commission, sobre el Security Chain Commission, Significa, entonces no se trata de liquidez. Uh, el líquido ahí está, todo lo que le ha entrado a CNL, ahí está, y no se lo hemos tocado, porque mi brazo financiero fue el que pagó siempre todo. Consulta, yo te lo dije a usted, yo soy una persona directa y se lo digo a usted, yo hice un Scan Wallet y se lo dije a usted en una reunión VIP, creo que Lisandro de Argentina hizo otro y Pablo y Enrique hicieron otro y en el Scan Wallet que yo hice me aparecía que había liquidez. Pero... Un Scan Wallet, vamos a ver para que ustedes entiendan lo que él está hablando, eh, es checar la dirección donde van todas las transacciones y checar si, eh, estas, eh, qué movimiento tienen estas billeteras digitales, a dónde va tu dinero. Con este scan wallet usted puede darse cuenta si el dinero está saliendo hacia otras billeteras o para generar los ingresos o simplemente es una acumuladora, cosa que este señor probablemente vio y se quedó callado de que tenía muchas acumuladoras y por eso se ve un número tan inflado, pero el dinero nunca sale, simplemente recauda el dinero de la gente y va hacia la billetera de este señor. Pero esto nos lleva a un punto Mr. Jack. Si sí, es. Si el problema realmente es de software y hay liquidez, bueno, usted acaba de decirlo y dijo que le devolvería el dinero a aquellos que han invertido si se quieren ir. Exacto. Pero una preocupación que por ejemplo tenía yo. Esto es tan fácil como que si este señor realmente quisiera eh, liquidar a las personas, él tiene la información de base de datos de todas las cuentas que él entre a la página de, de HomeCNL, descargue esta información, ok, cuánto inver, invirtió esta persona, cuánto le queda por sacar y que manualmente haga las transferencias a las billeteras de las personas y borra toda esa información una vez que ya haya pagado y vuelve a empezar desde cero. O sea, es de sentido común, son cosas que se hacen muchísimo más prácticas y muchísimo más fáciles que no toda esta habladuría y toda esta trama que te están contando. Yo que creo que la comunidad tiene, eh, bueno, entonces, si hay liquidez, entonces no hay voluntad de pago. Esa es una pregunta que creo que la comunidad le quiere hacer a usted. ¿O hay voluntad de pago? Hay voluntad, por supuesto que hay voluntad, pero ah, mira, cosas de Mickey Mouse o cosas manuales no Mickey se deben Mouse. de hacer aquí, porque aquí hay regulaciones también que hay que cumplir. Si estamos pensando a largo plazo, nosotros tenemos que estar sobre las regulaciones al uno por uno, no debemos sí. de cruzar muchas cosas, porque de lo contrario, <coughs> si nos hacen churi sure porque el, el Security Commission viene te hace sure -down, y en, en ese entonces, yo soy una buena persona con principios, con valores, y yo no quiero a venir y quedarme con ningún de nadie, pero en el momento que estas instituciones federales viesen, te hacen churi sure down, ahí sí no hay absolutamente nada que no. nadie puede hacer. Yo entiendo esa parte de la empresa porque yo he sido gerente de un e-commerce que tenía pasarelas de pago, no blockchain, pero pasarelas de pago. Ah. La gente que me conoce sabe, la empresa se llamaba you Sell, tú vendes, y era de e-commerce. No. O sea, yo entiendo lo siguiente, que usted no puede venir y de forma manual poner a 50 personas a repartir el cash out a todo el mundo porque deben pasar por una ruta que genera taxes y que se debe entregar. Eso lo entiendo. Es decir, hay un tema fiscal. Tiene que haber ahí. récord tiene que, que haber un récord. Ahora, pero queremos, yo de verdad de corazón le digo, tenemos la liquidez para en dos meses, o sea, para pagar todo lo que hay. Eso lo queremos saber de usted Yo vi, y no sé si usted me permite decirlo, yo escaneé cuatro wallets de ustedes. En una habían 37 mil dólares, en otra habían 34 millones, en otra habían 32. Perdone que dé esta información, Mr. Jack, tal vez usted se nos ha conmigo. Pero no, no. tal vez la gente cuando me escucha hablar y dice que yo digo las tienditas y digo las tienditas porque yo les vendí el Bitcoin y yo tengo mi wallet de USDT donde aparece que yo les daba el Bitcoin a ellos así que quienes quieran burlarse de mí burlese todo lo que quieran pero yo les vendía a ellos el Bitcoin ¿verdad? Entonces yo vi en una wallet perdón que yo lo diga 400 millones de USDT ah, Entonces la empresa tiene la liquidez para pagar Es decir, es exacto. verdad que no han tocado las membresías no. Entonces el tema es de verdad. Tenemos... Ahora, el hecho de que tengan tanto dinero no quiere decir que este tipo de empresas hayan generado este dinero gracias a eso, porque ya vimos que no. Todo es totalmente falso. ¿Qué es lo que sucede? Empresas anteriores que ya han existido y que ya han caído manejan un capital. Por ejemplo, yo me creo, por decirle algo, piedra Roja. <ríe> Genero capital. Tengo mi billetera. Le, le recibo el dinero de las personas Cuando ya no quiero pagarles a la gente Le digo, bueno, nos hackearon Bueno, tenemos problemas en X y Y Denos un tiempo, el chalala, chalala Cerramos la empresa Yo me quedo con todo ese capital Y como mi nombre, mi imagen ya está manchada Creo otra empresa que se llame Guarbit eh, yo sigo siendo el dueño, pero le eh, contrato un prestanombre. ¿Qué es un prestanombre, es una persona que se hace pasar por mí. Yo sigo manejando todo a escondidas Nadie sabe que yo soy el dueño de esta empresa. Pongo a otro dueño ficticio y sigo captando gente. Cae, vuelvo a hacer el mismo proceso. Cae, vuelvo a hacer el mismo proceso. Entonces el hecho de que en una billetera se vea que hay liquidez puede ser o casi que siempre sucede que es ganancias de empresas anteriores eh, similares a home cnl entonces por eso es que ellos tienen eh, este tipo de contratos donde eh, contratan una empresa con una estructura ya hecha para crear una página un template donde ustedes simplemente lo compran cuando cae la página simplemente compran otra y le cambian el nombre entonces funciona así como les estoy Para diciendo. largo tiempo esta empresa todos lo queremos saber y de verdad, si yo me quiero salir, me puedo retirar y me van a devolver mi dinero. O sea, por supuesto, lo único perdone que... que sea así, pero yo necesito hablar como la gente le preguntaría. Así y es. Necesitamos esto. Por supuesto, esa es la razón por qué yo no solamente le miro a muchísimo futuro a la empresa, sino que yo la visualizo a largo plazo en negocio. Y es porque nosotros, el plazo financiero nuestro está muy fuerte. De que hay un mínimo proceso y de que esto... esto no significa, aquí no se trata uh, de liquidez, aquí se trata de software oficialmente, porque si okay. yo hago cosas manuales y en una auditoría soy estadounidense en una auditoría el IRS viene y, y mira que no he pasado por el por el IRS a alguna transacción a... vamos a ver él es estadounidense sí, pero si su empresa no está constituida en Estados Unidos como sede ...real, por eso es que todas estas empresas hacen... Eh, ...contratan oficinas virtuales en San Vincent y las Granadinas... ...en Dubai, en, en Nigeria, X o Y país... ...que son paraísos fiscales, lo hacen justamente por eso... ...yo soy ciudadano costarricense, si yo me creo una empresa... Ponce, una estafa, yo no tengo que... Eh, ...si yo constituyo una dirección virtual... ...que está en San Vincent y las Granadines... ...es justamente por eso... ...o simplemente si pongo una dirección falsa... ...yo no tengo por qué pagarle... ...a eh, impuestos... ...a... ...a mi país de origen... ...si mi, si mi institución... ...está... Eh, ...a nivel... ...vamos a ver... ...cómo lo explico mejor... ...si yo soy de Costa Rica y yo... ...pongo una dirección falsa... ...y me pongo un esquema Ponzi... ...las personas que están ganando dinero con mi empresa y si esas personas son las que de Colombia, por ejemplo, ellos son los que tienen que pagar impuestos. ¿Me entienden? No de las ganancias brutas. Entonces, todo esto es una farsa, todo esto es eh, demasiado escaro. Nosotros tenemos un problema con un alto peligro de que nosotros... Uh, al califiquemos para que lo hagan seguridad. Entonces no se trata no. de dinero. No se trata de dinero, por supuesto como y, y a, contestando a la otra pregunta, que si una persona se quiere retirar va a haber dinero? Sí. Quiero que tengan muy claro esto, no se trata de dinero. Tiene que pasar el proceso del breakdown para que venga y reciba okay. todo lo que todo lo que agarró porque te repito, no estoy interesado en quedarme con un dólar o 50 centavos de absolutamente nadie. No practico okay. la maldad y no estoy interesado en practicarla, mucho menos. Ok, tengo una voy a seguir con las preguntas para no retrasarnos. Ya nos respondió ampliamente esto. Si yo o sea, ya recuperé y gané, dice la pregunta que me hizo un usuario, si yo ya ajá. recuperé y gané, ¿la empresa está obligada a seguirme pagando mis bonos o no. ya no está obligada? Si se quiere retirar, ya no estaría obligada. Si no se quiere retirar, no quiere esperar a nosotros este, este humilde tiempo, por supuesto, la empresa tiene el compromiso para el 240%. Ok, o sea, si yo ya recuperé y gané y uh -huh. recompro, la empresa me puede seguir pagando. O sea, se genera otra vez la obligación en la recompra y me vuelve a pagar. Eso Pero es si yo ya recuperé y gané, ya no tiene ninguna obligación. Es un usuario, lo puso llamado sí, eso, Eric. Sí, Bien, es, otra pregunta sí. que le quiero hacer. En dos meses, ¿se le da prioridad a los cash out? De los que no han recuperado y ganado sobre los que ya recuperaron y ganaron porque ocurre este fenómeno aquí hay gente que, que gana 10 mil dólares diarios en unas cuentas enormes o en 20 cuentas que tienen sí. y ellos ya ganaron y recuperaron Se la corre. empresa tiene claro que debe pagarle primero a quien no recuperó eso es correcto cuando empecemos vamos a empezar vamos a empezar al revés o, o bueno a como debe de ser esa persona. Bueno. Vinieron y ya vimos que, que gente sí, y no han, esto y no, no va a suceder. es absolutamente nada. Es Eso van a ser los primeros en línea. Calmar las aguas. No voy a continuar viendo el video porque ya es muy reiterativo, pero gente, ¿qué, qué esperaban ustedes? Yo se los dije a todos ustedes desde el primer momento. Se los dije de que esto no era real, se los dije de que esto era tirar tu dinero a la basura. O sea, ¿qué esperan ustedes? no La, la verdad no, no entiendo muchas personas que se quejan, no entiendo las personas que, que, que esperan un milagro, pero no. Gente, eso fue todo. Espero que este video haya sido de, de información útil y nos vemos hasta la próxima. Chao.